En el cuento Las Islas Voladoras de Anton Chekhov nos encontraremos a tres personajes, un conferenciante miembro de la Real Sociedad Geográfica de nombre John Land que recién acaba de dar un discurso de 40 horas 32 minutos y 14 segundos, y su viejo ayudante Tom Cruise. La perforación de la luna de un a otro lado mediante una colosal barrena. Este era el tema que brillantemente pronunciaba en la conferencia Mr. Land. A ellos se unirá el misterioso William Bovanius, que les propone viajar a la luna. Y ahora comenzamos el cuento. Espero que te guste. Anton Chekhov. La conferencia. «He terminado, caballeros», dijo Mr. John Land, joven miembro de la Real Sociedad Geográfica, mientras se desplomaba exhausto sobre un sillón. La sala de asamblea resonó con grandes aplausos y gritos de «¡Bravo!» uno tras otro. Los caballeros asistentes se dirigieron hacia John Lunt y le estrecharon la mano. Como prueba de su asombro, diecisiete caballeros rompieron diecisiete sillas y torcieron ocho cuellos pertenecientes a otros ocho caballeros, uno de los cuales era capitán de la catástrofe, un yate de cien mil toneladas. «¿Caballeros?» dijo Mr. Lunt profundamente emocionado. Considero mi más sagrada obligación el darles a ustedes las gracias por la asombrosa paciencia con que han escuchado mi conferencia de una duración de cuarenta horas, treinta y dos minutos y catorce segundos. Tom Bruce exclamó, volviéndose hacia su viejo criado, «Despiértame dentro de cinco minutos. Dormiré mientras los caballeros me disculpan por la descortesía de hacerlo. Sí, señor». —dijo el viejo Tom Cruise. John Land echó hacia atrás la cabeza y estuvo dormido en un segundo. John Land era escocés de nacimiento. No había tenido una educación formal ni estudiado para obtener ningún grado, pero lo sabía todo. La suya era una de esas naturalezas maravillosas en las que el intelecto natural lleva a un innato conocimiento de todo lo que es bueno y bello. El entusiasmo con el que había sido recibido su parlamento estaba totalmente justificado. En el curso de cuarenta horas había presentado un vasto proyecto a la consomación de los hombres caballeros, cuya realización llevaría a la consecución de la gran fama para Inglaterra y probaría hasta qué altura puede llegar en ocasiones la mente humana. La perforación de la luna de uno a otro lado mediante una colosal barrena. Este era el tema de... el brillantemente pronunciaba la conferencia de Mr. Lamb... Ser Land no durmió siquiera durante tres minutos. Una pesada mano descendió sobre su hombro y tuvo que despertarse. Ante él se alzaba un caballero de un metro ocho decímetros dos centímetros y siete milímetros de altura flexible, como un sauce y delgado como una serpiente disecada. Era completamente calvo, enteramente vestido de negro, llevaba cuatro pares de anteojos sobre la nariz, un termómetro en el pecho y otro en la espalda. «¡Seguidme!» exclamó el calvo caballero con tono sepulcral. «¿Dónde?» «¡Seguidme, John Nand! ¿Y qué pasará si no lo hago? Entonces me veré obligado a perforar a través de la luna antes de que lo hagáis vos. En ese caso, caballero, estoy a vuestro servicio». —¡Vuestro criado caminará detrás de nosotros! Mr. Land, el caballero calvo y Tom Cruise abandonaron la sala de asambleas, saliendo a las bien iluminadas calles de Londres. Caminaron durante largo, largo tiempo. —¡Señor! —dijo Cruise a Mr. Land. Si nuestro camino es tan largo como este caballero, de acuerdo con la ley de la fricción, gastaremos nuestras suelas. Los caballeros meditaron un momento. Diez minutos después, tras decidir que el comentario de Cruz tenía mucha gracia, rieron ruidosamente. ¿Con quién tengo el honor de compartir mis risas, caballero? Preguntó. Mr. Land a su calvo acompañante. Tenéis el honor de caminar, hablar y reír con un miembro de todas las sociedades geográficas, arqueológicas y etnográficas del mundo, con alguien que posee un grado magna cum laude en cada ciencia que ha existido y que existe en la actualidad. Es miembro del Club de las Artes de Moscú comisario honorífico de la Escuela de Obstetricia Bovina de Southampton. Suscriptor de The Illustrated Imprint, Profesor de magia amarillo, verdosa y gastronomía elemental de la futura Universidad de Nueva Zelanda. Director del observatorio sin nombre William Bolvinus. Os estoy llevando, caballero A., John Land y Tom Grus cayeron de rodillas ante del gran hombre que, de tanto en tanto, había oído e inclinaron sus cabezas en señal de respeto. «Os estoy llevando, caballero, a mi observatorio, a treinta y dos kilómetros de aquí. ¡Caballero!» «El silencio es una bella cualidad en un hombre. Necesito un compañero en mi empresa» la significación de la cual seréis capaz de comprender con tan solo los dos hemisferios de vuestro cerebro. Mi elección ha recaído en vos. Tras vuestra conferencia de 40 horas, es muy improbable que deseéis entablar conversación conmigo y yo, caballero. No amo a nada tanto como a mi telescopio y a un silencio prolongado. La lengua de vuestro servidor será detenida a una orden vuestra, caballero. ¡Viva la pausa! Os estoy llevando. Supongo que no tendréis nada en contra. ¿No es así? En absoluto, caballero, tan solo lamento que no seamos corredores y, por otra parte, el que estos zapatos que estamos usando valgan tanto dinero. Os compraré zapatos nuevos. Gracias, caballero. Aquellos de mis lectores que estén sobre ascuas por el deseo de tener un mejor conocimiento del carácter de Mr. William Bolvanius pueden leer su asombrosa obra. ¿Existió la luna antes del diluvio? Y si sí, así fue. ¿Por qué no se ahogó? A esta obra se le acostumbra unir un opúsculo posteriormente prohibido publicado un año antes de su muerte y titulado ¿Cómo convertir el universo en polvo y salir con vida al mismo tiempo? Estas dos obras, ¿existió la luna antes del diluvio? ¿Y cómo convertir el universo en polvo y salir con vida al mismo tiempo? Reflejan la personalidad de este hombre notable entre los notables mejor, que pudiera hacerlo cualquier otra cosa. Incidentalmente estas dos obras describen también cómo pasó dos años en los pantanos de Australia subsistiendo enteramente a base de cangrejos, limo y huevos de cocodrilo y, sin hacer durante todo este tiempo, ni un solo fuego. Mientras estaba en los pantanos inventó un microscopio igual a todo uno ordinario y descubrió la espina dorsal en los peces de la especie Ripa. Al volver de su largo viaje se estableció a unos kilómetros de Londres y se dedicó enteramente a la astronomía, siendo, como era un auténtico misoginio, se casó tres veces y tuvo como consecuencia tres esplendidos y bien desarrollados pares de cuernos, y no sintiendo deseos ocasionales de aparecer en público, llevaba la vida de un esteta con su sutil y diplomáticamente consiguió que un observatorio y su trabajo astronómico tan solo fuesen conocidos por él mismo. Para pesar y desgracia de todos los verdaderos ingleses debemos hacer saber que este gran hombre ya no vive en nuestros días. Murió hace algunos años, oscuramente, devorado por tres cocodrilos mientras nadaba en el nilo. El observatorio al que llevó a Land y al viejo Tom Gruss sigue aquí una larga y tremendamente aburrida descripción del observatorio que el traductor del francés al ruso ha creído mejor no traducir para ganar tiempo y espacio. Allí se alzaba el telescopio perfeccionado por Volvanius Mister Land se dirigió hacia el instrumento y comenzó a observar la luna. ¿Qué es lo que veis, caballero? ¿La luna, caballero? ¿Pero qué es lo que veis cerca de la luna, caballero? Tan solo tengo el honor de ver la luna, caballero. ¿Pero no veis unos puntos pálidos moviéndose cerca de la luna, caballero? ¡Par diez, caballero! ¡Veo los puntos! Sería un asno si no los viera. ¿De qué clase de puntos habláis? Esos puntos tan solo son visibles a través de mi telescopio, pero ya basta. Dejad de mirar a través del aparato, Mr. Land y Tom Cruise. Yo deseo saber, tengo que saber, qué son esos puntos. Estaré allí pronto. Voy a hacer un viaje para verlos. Y ustedes vendrán conmigo. ¡Hurra! gritaron a un tiempo John Landy Tom Cruise. ¡Vivan los puntos! Media hora más tarde, Mr. William Volvanius, John Landy Tom Cruise, estaban volando hacia los misteriosos puntos en el interior de un cubo, que era elevado por 18 globos. Listaba sellado herméticamente y provisto de aire comprimido, y de aparatos para la fabricación de oxígeno. El inicio de este estupendo vuelo sin precedentes tuvo lugar en la noche del 13 de marzo de 1870. El viento provenía del suroeste. La aguja de la brújula señalaba noroeste-oeste. Sigue una descripción extremadamente aburrida del cubo y de los 18 globos. Un profundo silencio reinaba dentro del cubo. Los caballeros se arrebujaban en sus capas y fumaban cigarros. Tom Gross, tendido en el suelo, dormía como si estuviera en su propia casa. El termómetro registraba bajo cero. En el curso de las primeras veinte horas no se cruzó entre ellos ni una sola palabra, ni ocurrió nada en particular. Los globos habían penetrado en la región de las nubes. Algunos rayos comenzaron a perseguirles, pero no consiguieron darles alcance, como era natural esperar, tratándose de ingleses. Al tercer día, John Lann cayó enfermo de difteria y Tom Cruise tuvo un grave ataque en el bazo. El cubo colisionó con un aerolito y recibió un golpe terrible. El termómetro marcaba 76 grados bajo cero. —¿Cómo os sentís, caballero? —preguntó Bolvanius a Mr. Land al quinto día, rompiendo finalmente el silencio. —Gracias, caballero —replicó Land emocionado—. Vuestro interés me conmueve. Estoy en la agonía. —¿Pero dónde está mi fiel Tom Cruise? —¿Está sentado en un rincón mascando tabaco y tratando de poner la misma cara que un hombre que se hubiera casado con diez mujeres al mismo tiempo? —¡Ja, ja, ja! ¡Volvanius! ¡Gracias, caballero! Mister Volvanius no tuvo tiempo de estrechar su mano con la del joven Lamb antes de que algo terrible ocurriese. Se oyó un terrorífico golpe. Algo explotó. Se escucharon un millar de disparos de cañón y un profundo y furioso silbido llenó el aire. El cubo de cobre, habiendo alcanzado la atmósfera rarificada y siendo incapaz de soportar la presión interna, había estallado y sus fragmentos habían sido despedidos hacia el espacio sin fin. Este era un terrible momento, único en la historia del universo. Mister Volvanius agarró a Tom Cruise por las piernas. Este último agarró a Mister Loon por las suyas. Y los tres fueron llevados como rayos hacia un misterioso abismo. Los globos se soltaron. Al no estar ya contrapesados, comenzaron a girar sobre sí mismos, explotando luego con gran ruido. —¿Dónde estamos, caballero? —En el éter. Mm. —Si estamos en el éter, ¿qué es lo que respiramos? —¿Dónde está vuestra fuerza de voluntad, Mr. Land? —Caballeros —gritó Tom Cruise—. Tengo el honor de informarles que por alguna razón estamos volando hacia abajo y no hacia arriba. «Bendita sea mi alma, es cierto. Esto significa que ya no nos encontramos en la atmósfera de influencia de la gravedad. Nuestro camino nos lleva hacia la meta que nos habíamos propuesto. ¡Hurra, Mr. Land! ¿Qué tal os encontráis? «Bien, gracias, caballero. Puedo ver la tierra encima, caballero». «Eso no es la tierra. Es uno de nuestros puntos». —¡Vamos a chocar con él en este mismo momento! —¡Bum! Tom Cruise fue el primero en recuperar el conocimiento. Se restregó los ojos y comenzó a examinar el territorio en el que Volvanius Land y él yacían. Se desplomó de uno de los calcetines y comenzó a dar friegas con él a los dos caballeros. Estos recobraron de inmediato el conocimiento. «¿Dónde estamos?» preguntó Land. «En una de las islas que forman el archipiélago de las Islas Voladoras. ¡Viva! ¡Viva! ¡Mirad allí, caballero! ¡Hemos superado a Colón!» Otras varias islas volaban por encima de la que les albergaba. Sigue la descripción de un cuadro comprensible tan solo para un inglés. Comenzaron a explorar la isla. Tenía de largo y de ancho números, números, números, una epidemia de números. Tom Cruise Consiguió un éxito al hallar un árbol cuya savia tenía exactamente el sabor del vodka ruso. —¡Cosa extraña! Los árboles eran más bajos que la hierba. La isla estaba desierta. Ninguna criatura viva había puesto el pie en ella. —¿Ves, caballero, qué es esto? —preguntó Mr. Land a Volvanius, cogiendo un manojo de papeles. —¡Extraño! Sorprendente. Maravilloso, murmuró Volvanius. Los papeles resultaron ser las notas tomadas por un hombre llamado John God, escritos en algún lenguaje bárbaro, creo que en ruso. Maldición, exclamó Volvanius. ¿Alguien ha estado aquí antes que nosotros? ¿Quién pudo haber sido? Maldición, oh, rayos del cielo. Machacad mi potente cerebro, dejad que le eche las manos encima, tan solo dejad que se las eche, me lo tragaré de un bocado. El caballero Bolvanio, alzando los brazos, rió salvajemente. Una extraña luz brillaba en sus ojos. Se había vuelto loco. —¡Hurra! —gritaron los habitantes del Avre abarrotando cada centímetro del muelle. El aire vibraba con gritos jubilosos. Era el regreso. Campanas y música. La masa oscura que los había estado amenazando durante todo el día con un posible muerte estaba descendiendo sobre el puerto y no sobre la ciudad. Los barcos se hacían rápidamente a mar abierto, la masa negra que había ocultado el sol durante tantos días chapuzó pesadamente. Entre los gritos exultantes de la multitud y el tronar de la música, en las aguas del puerto salpicando la totalidad de los muelles, inmediatamente se hundió. Un minuto después había desaparecido toda la traza de ella exceptuando las olas que cruzaban la superficie en todas direcciones. Tres hombres flotaban en medio del agua. El enloquecido Volvanius John Land y Tom Cruise fueron subidos rápidamente a bordo de unas barquichuelas. «No hemos comido en cincuenta y siete días», murmuró Mr. Land, delgado como un artista hambriento, y relató lo sucedido. La isla de John God ya no existía. El peso de los tres bravos hombres le había hecho repentinamente más pesada. Dejó la zona neutral de gravitación, fue atraída hacia la Tierra y se hundió en el puerto de El Avr. Conclusión John Land está ahora trabajando en el problema de perforar la luna de lado a lado. Se acerca el momento en que la luna se verá embellecida con un hermoso agujero. El agujero será propiedad de los ingleses. Tom Cruise vive ahora en Irlanda y se dedica a la agricultura. Cría gallinas y da palizas a su única hija, a la que está educando al estilo espartano, los problemas científicos todavía le preocupan, está furioso consigo mismo por no haber pensado en recoger ninguna semilla del árbol de la isla voladora, cuya savia tenía el mismo, el mismísimo sabor que el vodka ruso. Fin